La comisión directiva de ICEF resolvió iniciar un proceso colectivo de elaboración de un plan de desarrollo institucional para los próximos cinco años. Este es un espacio institucional que busca establecer los rumbos institucionales para este periodo de tiempo, entendiendo conveniente trascender periodos de gestión de una dirección o de una comisión directiva y entonces pretende organizar distintos ámbitos de discusión y de intercambio respecto a temáticas que son de nuestro interés y abarcan, por ejemplo, las condiciones de estudio y trabajo, la producción de conocimiento, la formación académica y profesional. Distintos grupos hoy están conformados para llevar adelante actividades en las que se van a elaborar insumos que van a componer este plan de desarrollo institucional que tenemos la expectativa de durante los próximos tres meses estar elaborándolo y poder presentarlo al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Esperamos que este sea un proceso participativo y colectivo y que cuente con insumos de estudiantes, docentes, egresados y funcionarios y funcionarias TAS a nivel nacional.